Mariscos al carbón, señores, esto no se lo pueden perder. Tienen que venir a acompañarme a ver esto porque a mí ya se me está haciendo agua la boca. El gurú de la lonja queridísimos gurufans fans el día de hoy nos encontramos en el centro histórico vaya qué delicia que vamos a degustar hoy nos encontramos con mi amigo fernando, bueno, hermano, fernando muchísimo gusto y gracias por invitarnos a probar bueno, los sabes, mariscos adelante cuando gusten sí, Perfecto. A la parrita que está muy buena, a ver si la van a probar no no no no. dios me voy a enamorar aquí va a ser mi nuevo lugar favorito de mariscos por favor fernando invítame a pasar, adelante Quiero hermano Pásenle. Bienvenidos. gracias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 En lo particular nunca había probado mariscos al carbón. Y mucho menos en brocheta. De verdad, la combinación que hacen aquí es una combinación ganadora. El sabor y el toque que le dan las salsas de preparación aquí en el caguamo es buenísima, señores. Tienen que venir a probar. En el caguamo nos dejaron meternos hasta las brasas. Vamos a preparar el delicioso pulpo a las brasas. Cuéntame, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es ponerle mantequilla para que no se pegue en la jarria. Ok, pues sacamos un poquito de mantequilla para empezarle a dar. Mira, bueno, nada más, vamos a darle. Lo pasamos así directamente, tú me dices cómo lo posamos. de ganas por probar, vean nada más, quesito, pasote y jalapeños mmm yeah está buenísimo al carbón con queso Y es aquí con el panecito, le embarramos Ay, que rico ¿Qué tal? Otra cosa, verdad? Pues... Otro mundo totalmente distinto La mantequilla y el crocante pan le dan un sabor Siento como si estuviera comiendo comida italiana, de verdad. Los aderezos, el sabor, las salsas, el carbón, lo crocante. Opciones a la Rockefeller, al carbón. Longa fans no se lo pueden perder. Diego muchísimas gracias, la verdad es que esto está delicioso, sí, está rico, me está. llevo una gran experiencia aquí en el todo un festival gourmet de delicias, te agradecemos muchísimo, Diego por favor indícanos eh, cómo es que te podemos encontrar en redes sociales, eh, en dónde te podemos ubicar, tus horarios y sobre todo cómo es que podemos encontrar a Icahuamo y venir aquí. Es muy fácil, estamos ubicados en el ayuntamiento entre Eje Central y López, abrimos todos los días de la semana de 10 a 5 de la tarde. Nuestro grill es de los únicamente nuestro grill es el viernes, sábado y domingo. Por tiempos y porque son carnes que deben mucho el proceso de ¿no en un Muchísimas gracias. gracias. Precios accesibles gracias. y sabor delicioso tanto en bebidas como en comida. De verdad es toda una experiencia gastronómica. Y del mar venir aquí al Caguapo.